Ya no puedo más Por favor, contéstame, contesta Bueno, amigo, ya tomé la decisión Todo me ha salido mal y ya no puedo con esta depresión ¿Es, Espera, ¿qué? Gracias por todo, pero no, no, no estás es bien no, no, no, no, Tranquilo, Dios. Esquilo güey, no ¡Carajo! Aquí les dejo mi carta de despedida Quieren saber lo que las voces de mi carta? Vida maldita Tengo una mente suicida Que deliria con heridas y escritas Las dejo en cada rincón de esta hoja Porque la soledad a la puerta de mi cuarto toca Y ahora cago a solas Y lo siento a todas horas Cargo lágrimas en la garganta Y es lo que me ahorca Sé que nadie le ya nada importa, tus burlas hacia mí, mi mente ya no la soporta. Me dicen que no juegue, pero mi mente está loca. No saben el dolor que lleva mi cabeza rota. Se acabó el cariño que de niño mi corazón sintió. Hasta que la depresión llegó y nunca se marchó. Hoy veré si en verdad existe Dios. Y sí, si sí, sí, entonces creo que al infierno es donde iré yo. Perdón, solo miraba la vergüenza en toda su cara. Porque cada que lo intentaba, al final siempre fracasaba. No fui tan fuerte como ustedes esperaban. En el amor y en la vida siempre fui un bueno para nada Si estás leyendo por fin esta última parte Quiero que sepas que para mí es demasiado tarde Con el arma en la mano y al lado de la cama Esta noche se terminará con una bala Ya no pude seguir con esta depresión Hace tiempo tomé la decisión Entre llamadas y mensajes salí corriendo a buscarte Fui a tu casa para hablar de cada uno de los detalles De tus traumas y esas voces de las que nadie conoce Pero te encontré en el suelo, llegué demasiado tarde Vivías muerto en vida y no fue tu decisión Al leer lo que dejaste se me estruja el corazón Nadie quiso escucharte y al leer esta página En mi mirada hay lágrimas que sienten tu dolor que a nadie le importaba si hoy tu alma está muerta Cómo pude ignorar esas señales de alerta Creyeron que era un juego, pero para ti fue cierto Ahogaste cada llanto y viviste solo ese infierno No encontraste el cariño que de niño tú sentiste Y la depresión te olvidó yo a huir sin despedirte, no sé si existe Dios, ojalá y lo puedas hallar Solo espero que en tu mente hayas encontrado paz No era vergüenza en mi cara, era orgullo en mi rostro Cada fracaso que tuviste para mí era un logro Porque te esforzaste tanto que en verdad te admiraba Y no puedo entender que nunca me enteré de nada Me duele leer lo que dejaste al partir Y me estoy muriendo lento porque leo tu sufrir que tu alma hoy se sienta liberada, que el dolor no diga nada y que allá seas feliz. Yeah, no.